Hoy en nuestra nueva sección TICs Curiosos les vamos a compartir algunos datos de interés alrededor de la ciberseguridad. El primero. El primer ataque de ransomware conocido se produjo en 1989 y se dirigió a la industria de la salud. Si bien esta es una de las mayores amenazas desde 2005, los primeros ataques ocurrieron mucho antes, según Baker Hospital Review, 28 años después. La industria sigue siendo uno de los principales objetivos de esta modalidad de ataque. 2. Según el informe de Ciberseguridad Sanitaria 2020, un 94% de las organizaciones de salud han experimentado una violación de datos en los últimos tres años. 3. La brecha pública más grande de la historia se dio en agosto de 2013. Una filtración de datos afectó a 3.000 millones de cuentas de usuarios de Yahoo, lo que provocó que el valor de la empresa cayera en unos 350 millones de dólares. Los ciberdelincuentes llevaban más de tres años abusando de las cuentas. 4. La mayoría de los ataques empiezan con un correo de phishing. Se trata el envío de correos electrónicos que engañan ya que su apariencia hace pensar que proceden de fuentes de confianza como bancos, empresas u organizaciones reconocidas, pero que en realidad su finalidad es manipular al usuario para que haga clic en un sitio web preparado que imita a legítimo con el fin de ser engañados y sacar la mayor cantidad de información posible. 5. El costo promedio de una brecha de seguridad de datos en Latinoamérica es de 1,9 millones de dólares según el Compromise Flashcard de Lumo Technologies 2020. 6. Un buen backup no es suficiente para evitar los efectos de un ransomware. Si bien es necesario realizar copias de respaldo de manera frecuente para proteger los datos valiosos de la empresa, esta no es la única acción para hacerle frente a este tipo de ataques.